Y con la fiebre mundialista a flor de piel vamos a tener una comunicación ahora con el cónsul argentino en Qatar, Juan Sassaroli, que nos va a empezar a decir cómo se palpitan estos días, tan poquitos días que quedan para la cita mundialista. Eh, Juan, ¿cómo va? Buenas tardes, Isela y Julián te saludamos desde Mendoza, Argentina. Hola, mucho gusto, bienvenido. Hola, bueno, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Por favor. No, un placer, un placer este tiempo porque, bueno, obviamente que todos se sentan, ¿no? Todos los ojos están puestos, ya va a desaparecer cualquier otro tema. Va a quedar solamente el mundial sí. y qué sucede en ese lugar, nada más, ¿no? En Qatar. Y también está bueno saber cómo se prepara, ¿no? Cómo se, digo, desde la seguridad, desde garantizar también esto de poder tener un lugar donde frente a cualquier situación que tenga algún argentino que sufre allí, también la respuesta o el apoyo que pueda tener. No sé, ¿cómo se trabaja cómo se está? trabajando? Bueno, en lo que respecta a, a cómo se está preparando la, la, la ciudad, el país sí. va, eh, Idoja, eh, que es la única sede que, que existe, eh, la verdad que es una cosa increíble. Eh, sí. eh, igualmente es hasta el día de hoy que, que vemos que, que hay eh, construcciones que se están finalizando. Mm. Eh, yo llegué acá hace tres meses y ni bien llegué, era un caos la ciudad. Pero la verdad que es impresionante lo, lo que se ha hecho. Eh, y después, respecto a, a tu otra pregunta, eh, bueno, en, en lo que tiene que ver, en, yo como bien saben trabajo en la Embajada uh -huh. eh, Argentina, acá en Qatar, y eh, hemos dispuesto con las autoridades de Cancillería, eh, somos poquitos en la Embajada, somos cuatro funcionarios, eh, y hemos dispuesto en el cual para reforzar la embajada, eh, previendo la cantidad de argentinos que van a estar viniendo sí. eh, para el mundial. Sí, sí. ¿Y cómo se reforzaría la embajada? O sea, concretamente, ¿qué puede llegar a cambiar? No, o sea, el, el, el, es en base a la cantidad de argentinos que estamos esperando, que es algo así como 40.000 eh, viniendo de, todos, de todas partes del mundo, uh -huh. eh, principalmente de Argentina y también de Europa.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 que, que, que yo solo, que soy claro. el que sea básicamente la parte consular. ¿no claro, eso, eso le iba a preguntar, porque eh, me imagino que el trabajo quizás allí también, bueno, tiene que ver obviamente con, con todo lo, los, lo que tiene que ver con lo diplomático y demás, pero digo, esta actividad que van a tener ahora con el Mundial y con esta cantidad de argentinos que va a llegar a Qatar uh -huh. no lo han tenido, o sea, quizás ha sido siempre más tranquilo que toda esta avalancha que se viene, no y a la que, sí. que también obviamente estar preparado para ver, porque digo, en curiosidad de cómo es la vida ahí en Qatar también, como para ustedes, no sé cuántos años, cuánto hace que estás frente al, al consulado. Eh, tres meses, estuve antes dos años viviendo en China, sí. también trabajando en, en, en, en, en, en el consulado argentino en China, y, y, y la verdad que sí, eh, cambió completamente la dinámica, imagínense uh -huh. que nosotros tenemos una... una eh, comunidad de acá de aproximadamente no, no llega a, a, a, a mil argentinos residentes, claro. eh, y, y bueno, y, y es al día de, desde, hace, desde hace unos meses que todos los días están llegando cuatro o cinco argentinos fácil, chicos claro. muy jóvenes de, uh -huh. de todas partes del país que, viene, que vienen acá a trabajar en lo que sea, en el sector de la gastronomía, eh, en, en, en hoteles, en, en, en lo que sea. Eh, y sí, y sí obviamente también con eso se ha incrementado el trabajo en un montón, un bastante. Eh, pero bueno, acá, acá estamos, poniéndole el pecho y siempre siempre dispuestos y, y atentos a, a todo lo que pueda suceder. Sí, y ante el tamaño de este desafío, que es lo que hablábamos, un poco lo que preguntaba Gisela, ¿qué les dijo el embajador? Porque está esto, ¿no? Frente a uno en el horizonte, vienen 40.000 argentinos, sabemos que hay toda una fama de que algunos no se van a aportar tan bien. Ojalá que eso no pase, pero si tuvieras que decirnos en dos o tres tips, el embajador, ¿qué les pidió para esta tarea que se viene? Bueno, nada, siempre lo, lo, lo que tratamos es, eh, es de, de tener una comunicación directa con, con, con la comunidad. Eh, yo por eso eh, estoy básicamente no solo digamos con la, con la comunidad de residentes, sino con toda la gente que está llegando. Tenemos grupos de WhatsApp y estamos permanentemente en contacto. Eh, también, bueno, nosotros tenemos líneas eh, de emergencia para que la gente ante cualquier eventualidad pueda llamar y pueda eh, solicitar claro. eh, que perdió pasaporte, que no sé, que está detenido, que, no, que, que, que, que sufrió un accidente. Eh, y bueno, estar eh, 100% pendientes y, y bueno, y obviamente... Eh, eh, ya les dije, o sea, tenemos un, es un operativo con un refuerzo muy importante claro. y esto hace que, eh, bueno, que, que, que tengamos la posibilidad de cubrir cualquier eventualidad, estar presentes rápidos en el lugar del hecho o lo que fuese. Totalmente. Juan, a ver, hablando de, de las costumbres también, ¿no? Un país totalmente distinto a nuestras costumbres, a nuestras formas y demás. Digo, ¿qué es lo que por allí va a ser el desafío más grande para un argentino? Si se puede... <risa> Y mira, eh, por ejemplo, una cosa que a mí me pareció muy, muy, muy rara y sí. la primera vez no me di cuenta a un día de estar acá fue que eh, darle un, un beso a, a, a mi esposa en, en la calle. Eso está ah. prohibido. Ah. Eh, y está, está penado. Te, te pueden llegar a, a, a detener por una cuestión así. Por más que no seas de eh. allí, que no seas catarí, o sea, que seas un extranjero, igualmente te pueden meter preso. Sí. Exacto, podés llegar a tener un problema muy muy, muy fuerte. te lo marcaron? ¿Te dijeron algo? Eh, no, no, no, porque me di cuenta rápido y, y, y nada, como que eh, disimulamos claro. y, y nos fuimos rápido del lugar. Claro, claro es un tema Pero... para nosotros, que somos, el argentino se conoce, ¿no? Que es afectuoso, demostrativo, sí, que los abrazos, que un Totalmente. beso. total. Eso no, total. o sea, que eso va a ser un desafío. No existe. Exacto. Con una mujer musulmana, por ejemplo, un hombre no puede tener contacto. Claro. Mm. Ni hablar de darle un beso, sí. menos darle la mano. Uno lo que hace es tocarse el pecho y saludar. Eh, Bien. Después, eh, otro tipo de cosas. Por ejemplo, sí. está, está eh, también penado escupir en la calle. Uno no puede, le uh. pueden poner multas por eso. Eh, me contaron de un caso de un chico que... que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 Eh, y eh, lo detuvieron, estuvo tres meses eh, en, eh, en la cárcel y estuvo tres años sin poder salir del país. Eh, ¿Esto para cuándo fue? una idea de lo, una, de lo que estamos hablando. ¿no? ¿Un argentino que hizo pis en la calle y lo tuvieron tres años sin poder salir de Qatar? ¿Cuándo pasó esto? No, no, no, no, no era un argentino, era un galés Ah, galés, danés, sí, pero que sí, es una sí. costumbre argentina también, ¿no? Que sabemos perfectamente también, que suele suceder en muchos lugares que se hace esto. Yo digo creo que es una que, costumbre universal. Sí. ¿eh? ¿Vos decís? No, parece, sé, porque, no sé, porque Sí, puede ser, pero digo, claro, son todos estos desafíos, pues son desafíos. Es una, cultu una cultura tan distinta, ¿no? Uh -huh. Y, y pues las normas bien, son tan rígidas, donde allí. Sí. Eh, es como que, no sé, me los imagino desde la embajada repartiendo los panfletitos. Bueno, ya no, lo hacemos digital, ¿no? vamos a modernizarlos un poco. Por, pero algo moderno mandando, por favor, no hagan esto, esto, esto, tengan cuidado, porque si no, el refuerzo que pongan no va a bastar. Digo, ¿no? Bueno, por eso, nosotros desde con la ayuda de Cancillería Argentina hemos hecho sí. eh, una guía con un montón de recomendaciones, ah, bien. la cual le, le recomiendo a todo aquel que quiera que quiera venir acá al Mundial, que la lea, y el que no, para, para introducirse y saber más o menos cómo, cómo son las reglas aquí, se la pueden bajar de la página de Cancillería. es, uh -huh. es Realmente está muy buena y, bueno, se habla un poco de todo esto. Ya, ya que nos hablas eh, justamente de Cancillería, eh, ¿el Canciller Cafiero se ha comunicado particularmente con ustedes? ¿Les ha dado alguna directiva especial o no? No, no, no. Nosotros eh, eh, no, no hemos tenido ninguna directiva en particular, sino que nosotros... Eh, por lo menos desde de, de mi parte a través del consu, de, de la sección consular tenemos permanente contacto con la dirección de asuntos consulares de Cancillería, uh -huh. eh, la cual eh, siempre está eh, detrás eh, mandándonos instrucciones y, y bueno y, y siempre fiscalizando de alguna manera nuestro trabajo y que las cosas se hagan bien. Uh -huh. eh, y nosotros también somos una fuente digamos, de, de, de, de información para ellos y, y, y en eso determinamos cómo... Eh, qué políticas aplicar o cómo, cómo movernos ante diferentes situaciones y demás. Claro, claro, claro. Bueno, bueno ya estábamos hablando muchas de las sugerencias, ¿no? También y allí, aquellos consejos para todos los que van. Le vamos va a, a pasar después el nombre de nuestros enviados de acá, por uh -huh. las dudas le vamos a pasar no hay el ningún teléfono. Problema. Son bien portaditos igual, pero bueno, uno no sabe lo que puede pasar. <risa> bueno, pero... Eh, Juan, sí. queríamos preguntarte, ¿cuántos argentinos llegaron hasta el momento, si se sabe? Mirá, eh, la verdad que es un poco difícil saberlo, pero a medida que, que, que llega el Mundial eh, son cada vez más los argentinos es muy eh, antes era muy raro cruzarte con un argentino claro. y realmente hoy me pasó por ejemplo ir al supermercado y cruzarme con cuatro argentinos ah. eh, y, y, y lo, lindo, lo lindo de acá es que eh, tanto es un país básicamente de muchos extranjeros uh -huh. y, y tienen un amor, sobre todo los indios, no, no sé si vieron ayer las uh, imágenes, impresionante pero tienen un amor por, Ar sí, por Argentina y por Messi, que es algo que es increíble, sí. es increíble. Veíamos la gigantografía que pusieron en un río, en una de las ciudades también indias, allí justamente sí. eh, montando la, la, la, la gigantografía de Lionel, y en otros, bueno, también encuentros, ¿no? Impresionante ese fervor indio por, por la selección y por Lionel Messi. Bueno, o sea que les, les espera un arduo trabajo, podríamos decir, sí, para contener sí. la cantidad de argentinos que van a llegar ahí. Lo decíamos, lo hablábamos acá también, ¿no? Esto de la invasión de todas las culturas que va a tener Qatar, porque la verdad que claro por ahí la duda siempre está en esto de si pueden... Eh, también estar preparados frente a todos estos cambios que van a recibir, porque la verdad que no solamente somos los argentinos los que tenemos una cultura distinta, sino el ah, claro, resto. Claro, son 32 eh, nacionalidades distintas, Imagínate. en realidad un poquito más, porque vos mismo nos estás diciendo, Juan, que hay ya otras nacionalidades preexistentes y, y, y de más importancia su estadía sí. que el mundial, así que todo eso se va a mezclar, es como un tsunami de gente mm. que dice, Gisela, habrá que ver qué queda después. No sé si tenés algún, alguna perspectiva, algún pronóstico de cómo va a afectar. Eh, bueno, eh, lo, los cataríes se han preparado en estos últimos, en estos 12 años, eh, mm. que, que, que saben que van a ser la sede para, para ter, todo este tipo de cosas. Eh, ellos esperan, eh, han montado un operativo de seguridad que la verdad que es impresionante. Han traído, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, gente muy preparada desde Turquía, porque realmente no dan abasto eh,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 Claro, Total. son de deportados por todos lados. Claro. Eh, esto, no, esto no quiere decir que la gente venga y, y, se, y se relaje más. Total, claro. totalmente. ¿No? Pero, Pero bueno, quizás, claro, puedan flexibilizar un poquito más, ¿no? Entendiendo Exacto. que son costumbres muy distintas a muchísimas de las nacionalidades que van a estar visitando Qatar allí. Bueno, muchísimas Exacto. gracias. Gracias por este contacto, por eh, traernos un pedacito de lo que está sucediendo allí, donde todos los ojos del mundo van a estar puestos. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por el tiempo y, bueno, eh, los esperamos eh, acá en Qatar. Gracias. Buenas tardes para vos, buenas Chao, noches, en luego. definitiva. Juan Sazaroli, está cónsul argentino en Qatar, charlando con esta edición del Central y contándonos más o menos de qué se trata ese gran desafío que tienen por delante. Total. Han pedido refuerzos y viste lo que contó sobre el final, que los cataríes pidieron fuerzas de seguridad turcas, turcas. Para ir poniendo en las calles, porque claro... Es que es lo que hablábamos, ¿no? La verdad que es una invasión de gente que se va a ver un país que no está acostumbrado justamente a esto. Y más allá de los extranjeros que llegan, se amoldan los pocos o que llegan por alguna oportunidad laboral o por lo que fuere, se adaptan a las costumbres claro. y empiezan a vivir una vida constantemente y a diario allí. No como estas personas que solamente van a ver un espectáculo, van y vuelven a su lugar. Van, vale, sí, ¿no? es Entonces, lo mismo. bueno, obviamente.